Fuego caliente Si es la vida del delincuente Que no te digan Que no te cuenten Hay quien revienta y hay quien hace pa' que lo revienten Yo lo tiro a quienes lo resienten Lo bandido no es de tiempos recientes Destruir quebrar el recipiente, cambiar de color como la piel de las serpientes Fresco, como el viento en la corriente, cambio el rumbo, trueno de repente para las ratas tengo el repelente, soy la medicina para curar tu mente Soy la droga para el dependiente, voy de sobra, traje el excedente Ritmo ardiente, sonido excelente que me tienes con el pendiente voy a dar una lección llegan los dientes y se hace por pasión soy el brujo de los hechizos la poción Vaya nunca ha sido una opción me no muere por la impulsión es hora las olas me falta el temor se les nota que salieron del montón para muestra tan solo un botón pero gano nunca han dado de regón le voy a dar al sol, bueno